yo soy, yo me llamo, me llamo Paco, Paco, Paco Carazo, y acabo de cumplir prácticamente hace poquito 60 años, ya he entrado en el club de los sesentañeros, esa, esa edad que uno a la que uno quiere llegar lo más tarde posible, eh, y, y llevo desempleado, estoy en paro. Eh, ahora como dos años, dos años y medio. Eh, estos dos años y medio para mí están siendo como muy especiales, ¿no? es decir, eh, no, no me podía imaginar ¿no? que la, eh, el cambio de situación, la pérdida, digamos, de, una, de un trabajo, no actividad laboral que, que supone también un, un medio de vida eh, pues iba a suponer un, un vuelco y una vivencia de muchas situaciones en mi, en mi vida. ¿no? Yo trabajaba, eh, yo trabajaba desde hace ya bastante tiempo, eh, aproximadamente unos veintitantos años, ¿no? con unos lapsus de cambio de actividad en el sector social, asociativo donde ha habido unos lapsos de tiempo que he estado trabajando lo mejor en otros proyectos puntuales, pero durante mucho tiempo he estado vinculado a un trabajo en una misma entidad social, lo que podría ser una empresa, en este caso una, una asociación, con, con una relación con un grupo humano más o menos con, fijo y, cam, y cambiable, porque ha entrado gente nueva y ha habido cambios también durante ese tiempo y eh, desarrollando una actividad eh, que ha ido cambiando en, a lo largo de esos años, de esos veintitantos años, ¿no? pero de, sintiéndome trabajador y, y responsable también de, de, de que la entidad, la actividad de la entidad, tirase para adelante y con lo que conlleva también eso de de no solamente preocuparme en mi puesto de trabajo, sino preocuparme también otros puestos de trabajo de otros compañeros o otras compañeras que trabajaban en otras áreas de la, de la entidad. En los últimos años, en la última etapa, digamos, de mi relación laboral en la entidad yo he estado más centrado en, en un proyecto concreto, en un proyecto que también para mí estaba suponiendo bastante eh, como diría yo, por una, un desafío, porque era realizar unas funciones para las que yo me he ido preparando porque no estaba preparado anteriormente. ¿no? Me refiero a, a, a funciones de tipo gerencial, comercial, eh, de lo que es gestionar una pequeña empresa. ¿no? Yo dentro de, de, de, la, de la entidad, de la asociación en la, eh, la que he estado trabajando durante todo este tiempo, Trabajaba en otro proyecto que se llama, que era una empresa de carácter social, ¿no? una empresa llamada de inserción eh, orientada a, hacer, a ofrecer unos servicios a la gente, en este caso de un product, unos productos de, de carpintería, banistería, pero también formar gente que luego pasase al mercado laboral ordinario. Entonces, yo en los últimos años estaba desarrollando una función, ya digo, de tipo, de, desde la entidad yo era responsable de ese área de la empresa de inserción, ¿no? y, y está muy centrado ahí, está muy muy, muy metido, ¿no? Las eh, digamos las 24 horas del día muy metido en ese, en ese proyecto y en esa entidad. Y en los últimos años los resultados económicos, las eh, la finanzas, la economía de la empresa eh, ha, ido, ha, ha ido dando fue dando digamos resultados negativos y, y no éramos capaces de mantener de mantener digamos, los costes de la empresa y, y eso generó una dinámica de estar muy preocupados en la entidad por por, por ver la viabilidad ¿no? de los puestos de trabajo de la empresa y de los puestos de trabajo y mi puesto de trabajo estaba vinculado también a ese eh, a ese futuro del proyecto entonces para mí ha, ha sido una, una situación muy violenta porque lo he vivido como digamos, como trabajador, como responsable de la empresa y como miembro también, como responsable de la entidad, ¿no? y, y yo en todo momento he tenido conciencia y acceso a los números, ¿no? a, la, a la economía, ¿no? de, de la empresa, ¿no? y, y eso, bueno, situación es, es una situación, es, es una situación digamos, muy complicada de, de gestionar eh, profesionalmente y vivencialmente, ¿no? eh, Porque te toca de, desde muchos ámbitos, te, te toca, ¿no? Eh, entonces, por un lado, yo, yo era consciente de que, de que la, la empresa había que tomar alguna decisión sobre la empresa y sobre mi puesto de trabajo y otros puestos de trabajo que también estaban, pero también tenía mis puntos de vista, ¿no? Tenía mis puntos de vista distintos a, a cómo acometer, cómo a, a ¿no? Y entonces, eh, lo, que, lo que he vivido, he tomado conciencia en ese momento es que eh, estamos en, un, en, en una sociedad donde el, el trabajo está muy mezclado, sea en una asociación o en una empresa pequeña, una empresa social y tal, el, el tema de la, de la economía, de, de las cuentas, como yo digo, las, la, la excel, no es decir, llega un momento en que las decisiones sobre los puestos de trabajo se toman viendo una cuenta de resultados que son números ¿no? y, y, y hay personas que estamos viviendo esos números y estamos viviendo también la preocupación, ¿no? el valor social de lo que estamos haciendo, aunque estés dando déficit económico. no Estás viviendo tu propia relación, digamos, profesional, no porque también hay una parte como de, de, de frustración y de incapacidad, es decir, coño, es, no estamos logrando o no estoy logrando ¿no? Que, que esto tire, tire para adelante. ¿no? Eh, hay también una situación de miedo a perder el puesto de trabajo que se generaliza también entre el resto de los, de la, de los compañeros y, y que hay que tomar medidas y hay que recortar y hay que reducir puestos de trabajo, entonces tú entras dentro de esa misma situación eh, que te afecta a ti y afecta a otros, ¿no? y, y bueno, y ahí se, genera, se generan dinámicas que, que uno no piensa que va a vivir en el, puesto, en el sitio donde lleva mucho tiempo trabajando. ¿no? y donde hemos hecho esfuerzos de distinto tipo para, para salvar también esas situaciones de crisis en otro momento, ¿no? Lo mejor compartiendo situaciones y valores de riesgo también personal, ¿no? Decir, oye, pues si hay que estar un tiempo en paro, estamos un tiempo en paro, ¿no? Pero, pero, te, pero vamos a ver cómo ponemos... Entonces, bueno, eso es, es esa ha sido quizás la parte más dura de, de, de llegar a un a una pérdida ¿no? de, de un puesto de trabajo, de una actividad profesional eh, pero también ha sido la, la parte más más dura vivirla mm, mezclándose muchos niveles de de decisiones, de implicaciones, de valores, de relaciones humanas que tienes ahí en juego eh, la decisión, eh, eh, como, como, como ha sido un proceso eh, eh, ha sido un proceso, digamos, particular, es decir, yo no lo mejor yo no siento que haya perdido el puesto de trabajo como de una manera tan… Eh, a lo mejor en una empresa pura y dura, de, eh, que, no se, que no tiene unas características sociales como, como eh, el ámbito en el que yo he estado trabajando durante todo este tiempo, pues eh, te despiden y a tomar por culo, ¿no? hablando en plata, ¿no? es decir, sino que eh, tú yo he mantenido unos vínculos, ¿no? he mantenido unos vínculos, no solamente ideológicos y afectivos, sino también de esfuerzo en intentar eh, eh, llegar a un cierre, a lo mejor, de, de, la, de la actividad de la empresa, pero eh, que pudiésemos reflexionar sobre la continuidad del proyecto, ¿no? eh, a Lo mejor aplica, siendo conscientes de que había que aplicar medidas de, económicas ¿no? que afectaban a las relaciones laborales, eh, ¿no? y a los puestos de trabajo y tal. Entonces eso se, se, se fue alargando, ¿no? se fue alargando un tiempo que luego se complicó también, digamos que ahí como que el, ha sido como, me, me, como que el, eh, el despido o la pérdida de la relación laboral estaba ahí, pero se alargó, se alargó más por causas también de tipo, digamos, eh, técnicas administrativas presentamos un ere que no salió a su debido tiempo y eso como que fue alargando un poco la agonía, ¿no? es decir, eh, fue eh, como el ere no salió tuvimos que ir al desempleo y yo pasé al desempleo, pero tuvimos también problemas, ¿no? porque la, en este caso la administración eh, nos estuvo eh, revisando la documentación para ver si teníamos o no derecho al desempleo, entonces claro, Ahí te vas sintiendo cada vez más angustiado, ¿no? porque yo, yo sentía que perdía el puesto de trabajo, pero también digo, bueno, eh, ten, tienes, la, tienes digo, tengo un derecho que me, que me he ganado, ¿eh? un derecho laboral que me he ganado, como, como otros trabajadores y tal, que es saber que tengo por lo menos un colchón, una cobertura de dos años de, sus, de, de prestación de desempleo. Eso tardó diez, diez meses, estando en el paro, sin saber que esa prestación, entonces eso fue alargando la agonía, y, y, y el agobio, ¿no? la sensación de agobio, de, eh, porque yo seguía en una actividad diaria, prácticamente yo estaba trabajando por el proyecto durante todo ese tiempo, ¿no? a la espera también de, de que se resolviese la situación de desempleo, compartiendo todo eso. Entonces es una situación jodida, ¿no? porque como que no llegas a romper con algo y sigues teniendo ¿no? eh, la, la dependencia, la angustia, eh, no sé, decir... Eh, eh, y, y me, fue, me, me fue creando bastante una situación anímica, eh, emocional, eh, psicológica complicada, ¿no? Es decir, eh, yo, yo, me, llegué a un momento en que me, me, sentí, me sentí mal, me sentí bastante, bastante hundido y bastante roto, ¿no? Persona, Bastante roto en lo emocional, en la parte también de, de proyecto social, de, de, de decir esto, como dice, esto es una mierda, es decir, al final no estamos creando nada nuevo, ¿no? Al final digo, desde lo social muchas veces estamos aplicando medidas eh, tan duras como las, empresas, como las que criticamos en las empresas ordinarias, en las empresas capitalistas. ¿no? Y al mismo tiempo ese, ese discurso duro que yo he sentido, ese, ese, eh, eh, sé que, que, que la cosa no es tan... Que no, es ni blanco, ...que no es tan negro o blanco... ¿no? Es decir, ...porque la, la gente también está viviendo... ...otra gente también está viviendo esas, esas dificultades... ¿no? Y, ...y ha habido compañeros de trabajo... ...y compañeras de trabajo... ...que también lo, de alguna manera... Le, le, ...les ha afectado ¿no? mi, mi, mi situación... ¿no? ...y algunos me lo han dicho de una manera... ...y otros a lo mejor no, no, no han llegado a decírmelo... ¿no? ...pero yo he, he sentido que sí... no ...pero a mí se me acumuló también mucha... Eh, también como, como mucha sensación de, o sea, sensación de de decir aquí eh, vales, valemos en tanto en tanto estamos nuestra actividad está generando recursos económicos no ¿Eh? y parece que si sí, eh, eh, bien por, por capacidad profesional por juventud por una serie de circunstancias no por ambición etc eh, te mueves en, en, en las claves ¿no? que el mercado está exigiendo, como que vales, ¿no? cuando eres ya una persona ya, eh, que vas llegando a una cierta edad como la mía ¿no? y, y también te has, ido, te, has ido, te has ido quedando un poco también, digamos, atrasado en el mercado de trabajo. ¿no? El mercado de trabajo en, en, en lo social, como en otros campos, se ha ido profesionalizando mucho ¿eh? Eh, y, y yo me he formado y me he desarrollado y he vivido eh, en este marco de lo social, eh, no solamente desde valores profesionales y capacitación profesional, ¿no? que también me ha tocado reciclarme en otro momento, ¿no? sino también desde una implicación de compromiso, de entrega, de, de valores de, de justicia social, etcétera, que eh, como que, que se van desplazando, se han desplazado ¿eh? y y en lo social lo que impera también, lo que decía un poco, eh, impera también, digamos, la profesionalidad, eh, los resultados, ¿no? El responder a tu cliente y a tu financiador que es la administración. Eh, y entonces, bueno, eso es... Eso a mí también me ha, me ha supuesto un choque. Es decir, yo no estoy preparado para, para, para vivir eh, en, este mundo de, en este mundo tan exigente de lo social, ¿no? Donde parecemos unas unas empresas digamos, que nos estamos lavando la cara continuamente para, para que se nos acepte en el mercado y para que nos subvencionen y para, que nos, eh, y, y para defender y mantener nuestros puestos de trabajo. Entonces estas contradicciones también las he, las he vivido en esta, en esta fase de. de he, perdido, he perdido mi puesto de trabajo, pero también me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas que que se están produciendo, cambios que se están produciendo ahora mismo también, y que, y que afectan también a, a, a personas que hemos estado trabajando en ese ámbito durante mucho tiempo, ¿no? como, en mi, como en mi caso. ¿no? Entonces, eh, ¿dónde estoy yo ahora con relación a, a, esa, a esa situación? Es decir, eh, yo creo que estoy intentando remontar, o sea, estoy intentando remontar... Eh, el, el, el remontar, el, el empezar a valorarme desde lo que yo soy hoy, ¿no? es decir, eh, y tiene que ver también con, con, con el tema de la edad, ¿no? La edad y, y, la, y la, la vida, que, la acumulación de experiencia, ¿no? eh, eh, que, que he ido teniendo a lo largo de, de estos años, ¿no? Entonces digo, bueno, yo hoy tengo una tengo unas capacidades, ¿no? tengo unos conocimientos, creo en una serie de cosas eh, y me siento con, con necesidad digamos, de seguir, eh, de creer en eso, ¿no? de, de seguir haciendo camino en eso, ¿no? incluso de, de ser consciente de que son capacidades que tengo que me pueden servir para, para reencontrarme y hacer cosas encontrándome a gusto, o sea, eh, incluso en el, en el ámbito de lo social. ¿no? Y, y sentir también la libertad de, de no, no hacer las cosas por una relación económica, es decir, no, no hacer cosas porque hay un salario detrás. Eh, sentirme también en la libertad de decir, hacer lo que pienso. ¿eh? Y cuestionar cosas que estoy viendo en el ámbito laboral, en el que está funcionando, en el ámbito y tal, que no me gustan. Eh, sentirme con libertad ¿no? de, de, de, de opinar y, y de decir, ¿no? y de compartir también con, con otra gente que también está preocupada en, en, ese, en, ese, en ese ámbito. ¿no? Es decir, siento un punto de libertad. Pero también eh, he hecho como una, un aprendizaje y un recuperar eh, aprendizajes profesionales que he tenido durante este tiempo. ¿no? Eh, y, y eso lo estoy compartiendo también con otras personas, en las que he vivido también en el ámbito de lo social, con compañeros que también se han formado en el, en el terreno de la carpintería, en el terreno de la, de la formación, ¿eh? y entonces yo tengo también un, un aprendizaje que he hecho en el terreno eh, de relaciones eh, comerciales, relaciones institucionales, relaciones con clientes, ¿no? Esa, esas habilidades, ¿no? Esos, yo los tengo ¿no? y me apetece desarrollarlas, ...y ponerlas también en común, compartirlas con otras personas... ...con otros compañeros en este caso... ...que también eh, quieren ganarse la vida... Eh, ...desarrollando su oficio... ...sus conocimientos de carpintería... ...y respondiendo también a gente, a clientes que nos conocen ¿no? ...y eso lo estoy viviendo de una manera positiva ¿no?... ...porque... Eh, es verdad que eh, nos preocupa, siempre nos preocupan los, le, la, la hoja de cálculo, los, ¿no? siempre los resultados, la contabilidad, todo te preocupa, ¿no? pero la puedes vivir como un agobio ¿eh? y la puedes vivir digamos, como un problema porque tienes que decidir sobre si, qué reduzco, qué área de, ¿no? eh, de la empresa o de la entidad de reduzco, este puesto de trabajo, este proyecto, tal. ¿Eh? eso es una manera de, de enfocar y es, y es duro, y es una situación eh, que a mí no me gusta, no me gusta vivirla, eh, o la puedes vivir desde un punto de vista de decir, oye, vamos avanzando poquito a poco, ¿no? vamos cubriendo nuestras necesidades, y cada mueble que vamos haciendo, cada relación con cliente y tal, vamos aprendiendo cosas, ¿no? eh, y vemos también errores, y vemos aciertos, y, y vives también esa, esa relación, digamos, como más de más de casi de, de aventura cada día, ¿no? es decir, como, como una cierta recuperar una cierta ilusión, no la monotonía de hacer un trabajo eh, eh, porque tienes que responder a un horario de trabajo o a un salario que tienes que cubrir, eh, cuando descubres que se puede vivir del trabajo de otra manera, eh, donde no depende de las horas que trabajes y de cumplir con un horario, sino en qué actitud y cómo vives lo que haces. ¿eh? y en menos horas de trabajo puedes incluso eh, producir ¿no? más cuando haces las cosas a gusto que estando en una dinámica monótona de trabajo, no, no, no sé si, si me explico, ¿no? entonces es, es una manera también de, de sentirme más bueno, sentirme más a gusto conmigo mismo ¿no? y, y sentir también que estoy aprovechando conocimientos que tengo y experiencia que tengo para compartirla con otra gente, ¿no? Y que y que eso también me beneficia a mí, ¿no? Pero esto yo no he llegado a esta situación de la noche a la mañana, es decir, he tenido, es decir, me ha costado, me ha costado sacar también la vivencia, la frustración, llámalo el rencor, o sea, no sé, la, el dolor también, cierto dolor, eh, me ha costado sacar eso, ordenarlo, eh, compartirlo también con, con, con el entorno, es decir, con, con mi familia, con mi gente cercana, mi compañera, mi hija, mi hijo, los amigos más cercanos, el ámbito también asociativo en el que te mueves, el, el que estás viviendo un momento donde necesitas más recibir que aportar, ¿no? y, y, y donde estás también cuestionándote eh, si los discursos, los bla bla, bla de, lo que vamos a, de lo que estamos haciendo son verdaderos o no son verdaderos. ¿no? Eh, me ha costado sentirme también sensaciones, cambios en mis sensaciones, en mi, en mi sensación de agobio, de miedo, de inseguridad. Eh, he tenido que hablar con especialistas, ¿no? con, eh, bien a nivel psicoterapéutico, bien a nivel médico, eh, me ha llevado un tiempo, un tiempo lento donde me he sentido mal, ¿no? inseguro de verme con la gente, es eh, decir, eh, decir yo, no, eh, yo no soy este, no, Como no reconocerme a mí mismo, ¿no? es decir, este no es el Paco Carazo que tengo yo, <risa> y, y, y aceptar eso, ¿no? porque también eh, es una imagen ¿no? que uno tiene de uno mismo, ¿no? que uno proyecta, decir, eh, o que los demás tienen de ti, entonces como que mostrar tu, mi parte débil de fracaso, de, de inseguridad, de miedo, mostrar eso, eh, no me ha resultado fácil, ¿no? es decir, mostrarlo, compartirlo con, me refiero con, con la gente. ¿no? Eh, aceptar eso y tal eso eso me eso ha sido eso ha sido fundamental ¿no? digo el, el mostrarlo y, y también el, el reconocer yo mismo decir que necesito ayuda decir que, que llevas muchos años eh, a lo mejor eh, moviéndote en, en terrenos donde estás hablando de otras personas no ¿Eh? de otras personas con las que estás cercano, trabajando, en relación, ¿no? eh, y, que, y que están teniendo... personas que están teniendo una, una atención desde el punto de vista médico, social, psicológico, profesional, terapéutico no sé qué, es decir, educativo, ¿no?, eh, que es el campo en el que yo me he movido a, a, a darme cuenta de... bueno, si es que yo necesito... Eh, yo necesito ayuda también de... De, de profesionales en este caso, ¿no? profesionales no digo solamente porque la gente tenga un título de especialista en psicoterapia sino profesionales de gente que también, amigos que también tienen conocimientos, y amigos y amigas que tienen conocimientos y que tienen eh, también la, la cercanía, ¿no? que yo tengo confianza en ellos como para desnudarme y contar y este, cosas que estoy viviendo que, que me ayudan también a, a resituarlas. ¿no? La medicación también, ¿no? Es decir, yo he tenido que tomar algún tipo de medicación que en un momento me daba bastante yuyo, inseguridad, es decir, de, es decir ¿cómo veía, Sí, yo he utilizado, claro, como mucha gente o la mayoría, el paracetamol cuando te duele esto, la espinina cuando no tal, pero claro, tomar un, unos asolíticos o otro tipo de medicación que yo no había tomado nunca, ¿no? Pero que por relación familiar, por experiencia personal, las he vivido muy cercanas en personas con las que yo a las que yo quiero mucho, pues vivir esa situación en, en, en mí mismo me ha costado. Pero, eh, pero al mismo tiempo yo vamos, eh, vi vi vi viéndolo desde cómo yo me siento hoy y cómo me sitúo, eh, lo valoro como pasos que me han costado dar, pero que han sido pasos positivos, ¿no? de, de decir bueno, de echar mano de recursos, ¿no? de. de, de es decir, yo necesito ayuda, yo, yo no. ¿no? Y, y no sé, me, me da más tranquilidad un poquito, ¿no? Es decir, eh, tranquiliza un poco mi, mi, mis emociones y mi situación también personal, ¿no? Creo que sí. Me siento que, que ahora la responsabilidad. Yo, espérate, vamos a ver. Como que. Que la responsabilidad ahora está en mí. Es decir, me me preocupa me preocupan muchas cosas, me siguen preocupando muchas cosas de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Es decir, pero siento que, que, que es un momento donde la, la preocupación está en mí. O sea, es decir, que, que sea capaz de tener tiempo para mí, de estar tranquilo, de disfrutar de lo, de lo cotidiano, de lo sencillo. Eh, de cuidar las relaciones con, con las personas cercanas, ¿no? es, eh, vivir eso con tranquilidad, que la responsabilidad está en mí, es decir que la responsabilidad es sobre mi vida, ¿no? Que, no, que, no la, que, que no es la responsabilidad de hacer cosas para que otros valoren o para que los resultados económicos y sociales eh, del sitio donde esté, has estado trabajando sean positivos. Es decir, eh, eso me preocupa ya indirectamente, digo, otros que vivan eso, otros, ¿no? eh, yo hoy necesito vivir otra cosa. Incluso mi relación con el trabajo, eh, eh, a mí me gusta tra tra trabajar, tener eh, actividad, preocupación, ¿eh? Eh, pero como que necesito vivirla eh, eh, con libertad. Eh, es decir, si, si tengo que ayudar, a, digo, ayudar o colaborar ¿no? a descargar un camión de móviles, ¿Eh? Eh, yo sé que esa actividad hacerla todos los días como actividad profesional ni es lo que me gusta ni lo que yo físicamente estoy preparado a soportar ¿eh? pero me gusta hacerlo me gusta hacerlo cuando he participado en la relación con el cliente en trabajar con mis compañeros sobre el proyecto, el presupuesto tal no en, en la idea y me siento partícipe de eso ¿eh? entonces digo también me apetece eh, estar ahí y, y ese día currar con ellos y tal, ¿no? y digo eso lo mismo que en otro momento eh, estoy trabajando en plan voluntario que no me gusta, sino porque personalmente me apetece, en otros proyectos sociales, porque me apetece dedicar ahí mi tiempo, mi tiempo, ¿no? porque me apetece, porque me pone en relación con gente, con, con problemáticas, con experiencias, con cosas que me gustan, ¿eh? entonces siento, ha cambiado esa percepción, ha cambiado esa percepción de mira, eh, tengo 60 años, empecé a trabajar a los 14 años, hay una cosa que a veces mi hijo me lo dice y, y él se lo cree pero a lo mejor yo no me lo creía, ¿eh? yo creo que él, él se lo cree me lo dice como hijo que quiera a su padre, eh, y es decir, eh, papá, tú ya has aportado bastante a la sociedad. ¿no? Vive a gusto con. Eh, vive tu vida, haz lo que te apetezca hacer. no, no eh, y, y eso me parece importante. Es decir, eso, eso que me dice mi hijo me parece importante porque dices: bueno, pues, pues es verdad, coño, tengo, eh, tengo 60 años. No quiero angustiarme si, si, si con cotizar cinco años más para pensión o para no sé, no sé cuánto, ¿no? ¿Eh? sé que tengo lo suficiente para vivir, lo sé, creo que me sobra. Ojalá todo el mundo tuviese lo que yo tengo para poder vivir. ¿Eh? Entonces, voy a vivir, voy a trabajar en un sentido de que las cosas… Eh, el trabajo es una actividad… es muy amplio todo ese concepto del trabajo, ¿no? porque es de cosas muy diversas en las que entran… en mi concepción de trabajo entran cosas muy diversas, ¿no? Eh, voy a… voy a estar con gente que me gusta que me apetece estar, ¿no? Eh, no voy a tener relaciones de trabajo donde a veces tienes que aguantar a gente que te está jodiendo, ¿no? Y yo lo he vivido así, o sea, en la última etapa de, de, de mi experiencia laboral, eh, he vivido relaciones laborales y de, y de compañerismo que dices es que aquí hay gente que me está jodiendo. Pero, ¿cómo? No, no quiero trabajar con gente con la que me encuentro mal y a disgusto, ¿no? en mi momento para, para elegir, en la medida de lo posible, el hacer cosas y vivir cosas con gente con la que me siente a gusto. No no quiere decir que las situaciones que vaya a vivir me vayan a gustar y a alegrar alegrar, ¿no? porque, porque hay muchas situaciones que vivimos la gente, con, en el entorno en el que yo me vivo, que, que es problemático y que son jodidas, ¿no? pero, pero sí hacer cosas, esa percepción se ha, se ha cambiado. Y, y también el, el, el abrir un poco más la, la mente a, bueno, a, a otras cosas que también hay en este que se están viviendo, ¿no? es decir, a otras experiencias ¿no? también de plantearse el, el trabajo en lo social, ¿no? es decir, mucho más, más abiertas, menos dependientes de la de la administración, de los financiadores, no sé, quiero decir, eh, me siento más, más libre en ese sentido, ¿no? Y... Sí, ahí estamos, ahí estamos buscando, <risa> estamos buscando.